Hola, soy Sol Blanc, soy arquitecta, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Eh, cursé el diplomado en el 2019. Un poco lo que me acercó al diplomado eh, fue mi tesis de maestría que estoy desarrollando en la maestría de diseño arquitectónico y urbano de mi facultad y universidad. Eh, porque soy la, bueno, la, soy la única estudiante que, que toma como tema de tesis al, al diseño arquitectónico participativo, eh, bueno, con un enfoque eh, de derechos humanos, y un enfoque eh, en la producción social del hábitat, incluso tomando como caso de estudio eh, un, un proceso que venimos acompañando con eh, una agrupación que yo integro que se llama El Taller Colectivo. Y entonces bueno, en esta universidad con una formación tipo hegemónica, es como que estos contenidos no están presentes digamos o no son centrales. El diplomado fue fantástico porque no solamente que eh, tiene un contenido teórico y, y, y práctico súper hiper valioso, digamos, construido de manera colectiva con los principales referentes, actores y autores en el tema, eh, sino que también eh, me suministro un montón de herramientas para la práctica en territorio. Eh, por ahí uno, cuando, cuando viene más de la, de, de, la, de la práctica, del trabajo territorial, eh, hay muchas cosas y, sí, y con algunas falencias, digamos, en la en, en, digamos, en la formación académica o, o teórica digamos uno hace muchas cuestiones eh, de manera intuitiva o con poca planificación o, o por ahí no toma conciencia de algunas cuestiones como, como, como que los procesos son, son evolutivos o bueno, un montón de cuestiones que aprendí digamos, en el el diplomado y, y bueno, eh, esto es, es como que el diplomado genera este espacio también para reflexionar sobre las prácticas propias o las prácticas en las que uno está involucrado, digamos. Así que eh, eso es riquísimo y es importante ampliar la convocatoria, este diplomado, eh, porque me parece que es evidente. Eh, que hace falta formarnos como arquitectos y eh, no es sencillo construir colectivamente ¿no? eh, para que realmente uno contribuya a fortalecer estos procesos de producción social del hábitat y para que realmente se, pueda, se puedan ampliar los derechos eh, o el disfrute de los derechos